Llegó el momento. Como sabéis, este año se crea una figura nueva, el Bono Cultural Joven, que habilita a los jóvenes y las jóvenes que cumplen 18 años en este 2022 a dedicar 400 euros a actividades culturales, a comprar productos culturales que pueden ser o bien productos físicos o bien productos digitales. ¿Y para eso que necesitamos? Pues en primer lugar, que sean muchas las empresas, los autónomos, las entidades culturales que se den de alta, de tal manera que los jóvenes sepan que pueden dirigirse a esas empresas, a esas entidades, para dedicar 400 euros al consumo cultural. Como sabéis, distinguimos entre productos físicos, productos digitales, o cultura en vivo y por lo tanto los jóvenes deberán diversificar el uso que hacen de esos 400 euros. Pero para eso lo fundamental es que haya muchas empresas y muchas entidades que ofrezcan sus servicios y que ofrezcan la oportunidad de que se paguen a través del bono cultural. Es por eso que hemos abierto una web para que todas aquellas entidades, empresas y autónomos que lo deseen se den de alta y así manifiesten a todos su voluntad de colaborar con ese programa, hacer posible que medio millón de jóvenes jóvenes accedan a los servicios, prestaciones culturales de la forma más fácil posible. Contamos con vosotros.